Llena de alegría mi corazón, caminar y encontrarme con este tipo de personas que sienten el impulso de cuidar el medio ambiente, la naturaleza, cultivar limpio, cambiar su forma de alimentarse, ocuparse por los animales, cuestionar la espiritualidad más allá de las creencias y las tradiciones religiosas, aquellos que dicen la ciencia y el espíritu deben estar ligadas. ¡Qué bacano y qué alegría me da por dentro encontrar esas personas que hablan acerca de su Dios interno, que saben que las respuestas las llevan por dentro y además que les interesa, les ronda el pensamiento de que hay que hacer algo para transformar el mundo. ¿Sabes por qué me alegra? Porque yo también soy así. Y lo que he aprendido y lo que he visto es que estos son llamados de tu corazón de la sabiduría del guía interior, que todas las sabidurías ancestrales a lo largo y ancho del planeta han hablado, referido, buscado y enseñado como maestro interior. El único que de verdad te conoce y te va a guiar a lo que estás buscando, a la paz, a la felicidad, al amor, a la conexión. ¿Sabes qué? Si tú eres de estas personas que ha estado buscando estos caminos, estas realizaciones, si te interesan, este tipo de cambios y de transformaciones. Te felicito y te agradezco porque has seguido tu corazón. Ahora quiero invitarte a continuar. El camino con el corazón es mucho más profundo y largo. Es el viaje más espectacular que puedes hacer. El que prepara y tiene dispuestos los descubrimientos más grandiosos. Pero no nos podemos detener. Hay que continuar. Aún hay mucho por cambiar. Aún hay que aprender a pensar con el corazón, aún hay que llegar a vivir desde el corazón, porque esa es nuestra naturaleza y lo que libera tu verdadero potencial. ¿Quieres seguir caminando? Pues no te pierdas nada en este canal, en esta red, aquí donde me estás viendo, conéctate, suscríbete, no para que me sigas a mí, sino para que aprendamos más sobre pensar con el corazón, sobre seguir este llamado, porque Ponerle corazón es lo que hace la diferencia. ¿Te animas? Ven, aprende a pensar con el corazón.